Era donde al fin mis huesos irán a parar Dejaría de encorvarme, dejaría de temblar en ocasiones es estiramiento, mi mente necesita mucho de esto Pero he llegado a un mundo que me ahoga en entretenimiento He llegado a un punto donde antiguamente había muertos La toxina cruza el puente y le entrego mis documentos Ácidos, también la siento, mi cuerpo produce mucho de esto Soy la lluvia diluyendo mis propios pensamientos Ya, ya, ya Ahora es cuando dejas caer todo el mundo en la pasta ya ya, ya. ahora es cuando Pero he llegado al mundo que me ahoga el entretenimiento He llegado a un punto donde antiguamente había muertos La toxina cruza el puente y le entrego mis documentos Acidez también la siento, mi cuerpo produce mucho de esto Soy la lluvia diluyendo mis propios pensamientos Cuando dejas caer todo el mundo en la pasta yeah.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 Eh, eh, eh. salir con la cabeza empapada Todo es social, la cerrajería, la llave, la puerta que se abre El olor de la planta, el baño, la almohada, el tobogán en el aire Todo es social, la enfermería, la espera, la sangre en el parche El saber que tu cuerpo está en otra parte, el desmayo y la concha es su madre Los cuerpos estallan cuando el alma despierta, y se queda la puerta abierta. Los cuerpos estallan cuando el alma despierta, y se queda la puerta abierta. Todos los muertos del siglo XX reviven de un solo pencaso, Tenían razón, las viejas vanguardias no hay triunfo, no hay fracaso ¡No! Todos los muertos del siglo XX reviven de un solo pencaso. Tenían razón, las viejas vanguardias no hay triunfo, no hay fracaso ¡No! Un rococo panfleto, un rococo pampleto Somos un rococo pampleto, un rococo panfleto, Somos un rococo panfleto. Un rococo panfleto, un rococo panfleto un rococo panfleto Un rococo panfleto Un rococo panfleto Los cuerpos se estallan Cuando el alma despierta se queda la puerta abierta Los cuerpos estallan cuando el alma despierta y se queda la puerta abierta los cuerpos estallan cuando el alma despierta, despierta y se queda la puerta panfleto. abierta un panfleto. los cuerpos estallan cuando el alma despierta panfleto. Se queda la puerta abierta. Todo es social, la verdulería, la albahaca, el litre y el natre. Mi ser animal vuelve a su vegetal, todos vamos cayendo del catre. Todo es social, la verdulería, la albahaca, el litre y el natre. Mi ser animal vuelve a su vegetal, nos vamos a la concha de su madre. Los desniveles de dinero, en vez de producir energía matriz, como todos los desniveles mecánicos, producen odio mortal. El trabajo es un tormento, el afán de libertad, sed de venganza y el progreso, crimen. Te regalan fogatas en serie, y astronautas que pillan por mientras. Una huella brotó a la intemperie, un regalo para quien la encuentra. Medio mundo se prueba en un traje, hay caballos mejor evaluados, la otra parte de familia, tu ruta, tu tumba, tu perfil y tu fin de semana Hay un cambio completo que hacerles. hace tiempo perdiste las ganas Y la sed de mis hermanos que yo mismo apresaré Si no quiero ese destino donde viviré El mundo es, es una ciudad, ciudad y yo soy solo un pez La ciudad no me quiere Cool.